Amigos de Enfocado, hoy día 26 de enero, el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, nos encontramos justamente en el altar de la patria, donde vamos a escuchar la opinión del presidente del Instituto Duarteano, el doctor Wilson Gómez, para saber cómo recibe lo que es la conmemoración de este nacimiento del natalicio Juan Pablo Duarte en el día de hoy. Doctor, saludo para Enfocado, la conmemoración de un natalicio más del Patricio Juan Pablo Duarte. ¿Qué significa esto para el Instituto Duarteano? Bueno, sin duda que es una fecha de gloria.